Hey, qué tal, claro, parceros, claro, mamacitas, a todo el combo allá y claro música de flow latino. Como siempre yo traigo invitados talentosos, talentosas. Guapas, guapos, con flow, pero que están metiéndole a sus sueños. Y hoy es el turno para una chica colombiana de, de Villavicencio para el mundo. La Piti, la Piti Zion. Bienvenida, mi vida. ¿Cómo estás? Muchísimo gusto. Qué chévere saludarte. Un placer, Sote. ¿Tú dónde andas? Que se ve súper hermoso por allá atrás. Dominicana, disfrutando ¿Cómo? un ratico, visitando a la familia. Wow, y qué, ¿no? Has pensado en un Dumbocito por ahí. <risa> estaba ah. más bien como relajadita, como. como, Pero sí, definitivamente acá la musa se pone a flor de piel. Sí, sí, sí. Wow, qué chévere, qué chévere. Oye, Piti, antes de que hablemos de ese nuevo lanzamiento que, que, que está muy triste, pero a la vez muy empoderado, quiero saber cómo estuvo. Eh, eh, esos momentos de, de, de cuarentena de la PIT y el año pasado, el 2020, ¿cómo estuvo para ti? Cuéntame un poquito. La verdad que ha sido genial para mí, la verdad, esta, esta pandemia. O sea, independientemente de lo que, de lo que hay, a, hemos vivido como, como humanidad, pues he eh, aprendido muchísimo. Ha sido de constante evolución, aprendizaje, mucha creación. Yo, yo no he parado de crear eh, así que ha sido un muy buen año, independientemente de la contención. Muy bueno, ha sido muy, ha sido de mucha de mucha creación. Hablemos de esa creación. A la piti le gusta escribir sus canciones. ¿Cómo es el momento de composición de la piti? Hablemos un poquito de eso. Sí, primero me encanta escribir mis canciones, pero pero más que eso me encanta aprender de todo, como como agarrar todo lo que voy viviendo y, y plasmarlo en canciones. Eh, y como como te acabo de decir fue un año creo que muy nosotros antes nos tomábamos las cosas como muy por sentado y fue un año como de mucha reflexión para todo el mundo, parce. Entonces, me he inspirado mucho de todo eso durante este tiempo para escribir. Para escribir. Darse todo por sentado. ¿ya? Pues consejos ahí de la Piti, por favor, para que anote, please? Hágale, pues. Bueno, gracias a ti. Gracias a quién. Gracias a la vida. Gracias a esas personas que pasan por... Por, por nuestro camino y nos enseñan, eh, pero también tienen que partir en algún momento. Eh, es una despedida llena de mucho amor, de mucha gratitud, pero entendiendo que hay personas que cumplen su ciclo en nuestra vida y, y tienen que irse. Eso quiere decir que, digamos, dentro de lo que tú has vivido, ¿qué crees? Que las relaciones, eh, hablemos de las relaciones sentimentales, ¿crees que, que siempre tienen un fin? ¿Crees en ese amor... Hasta viejitos, ¿crees que es posible en esos, en esos tiempos donde todo es como tan normal? ¿Qué piensas tú sobre eso? Lo veo difícil, lo veo difícil. Antes creía mucho más en el amor. Ay, no sé. No sé. Antes creía mucho más en el amor, pero ahora creo que no. Ahora creo que es, es, es muy desechable. Creo que la gente no ama igual. Creo que la gente tira la toalla muy fácil. ¿Y por qué crees que pasa eso? ¿Es que? Porque hay muchas opciones, hay muchas oportunidades, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sientes tú, digamos, que está pasando eso, ese fenómeno? No lo sé, no lo sé, no sé si, si, si, si es... parce, no lo sé, la verdad que es muy bonito ver esas historias, ¿sabes? Donde sí dura el amor, donde la gente sí lucha quiero creer en el amor, pero no sé por qué hoy día, no sé si es que nos encanta el drama, nos encanta eh, eh, hoy día como, el, sabes, el no te llamo, no me llamas, se acabó esto si ¿sí me entiendes, no sé si hay demasiado ego, no, no sé qué es, pero, pero el amor es, es, es efímero hoy día En tu caso, en tu caso, hablando de Pity Zion, no hablemos de X o Y en tu caso, tú en el amor, ¿cómo te consideras? O sea, ¿te consideras una mujer que, que lo da todo, que no lo da...? ¿Cómo te consideras? ¿Si luchas por, por eso o no? Sí lucho, sí lucho, pero, pero también creo que se lucha hasta, hasta que se puede, hasta que ya no das más también, ¿no? Como que no puedes ir en contra también de la, de la corriente. Y siento que me ha pasado, eh, gracias a ti viene, viene un poco de eso, de, de, de luchar, pero, pero ya no poder más y decir, ¿sabes qué? Tengo que, sí, tengo que volar, no puedo. ¿Sabes? Tengo que saltar del barco, no puedo más. Entonces, es duro, es difícil, pero sí creo que entrego mi 100%, definitivamente. Eh, eh, eso te iba a decir, vi un video muy eh, como que triste, como que transmite diferentes lugares, emociones, pero al final me doy cuenta con eso que estás diciendo, que, que al final no es como gracias a ti y me derrumbo y me quedo en la tusa, sino seguimos adelante. ¿Cómo, cómo, cómo Pity Zion supera una tusa amorosa? Por ejemplo, ¿qué, ¿qué haces tú? ¿En qué te metes? ¿Qué te metes en la cabeza? Sanar primero, perdonar, tratar de olvidar un poco, quedar, olvidar lo malo, porque a veces como que cuando estás estado, por ende creo que la cosa no termina muy bien, uh -huh. trato como de, de volver a mí, de viajar a mí de regreso, de decir, ok, ¿quién soy? ¿Qué quiero para mí? Como te dije, perdonar um, y quedarme con lo bueno quedarme con lo bueno, yo creo que sí, sí, sí yo lo, lo he repetido mucho, nada es absoluto en la vida, pero se aprende absolutamente todo. Ok, ok, digamos esas personas que, eh, porque hay muchas, hay muchas mujeres, hay muchos parceros que nos ven aquí y, y a veces nos piden muchos consejos y más de artistas como ustedes, una mujer que se pasando por, por, por, por, por lo que dice la canción, por lo que dice la canción, pero no puede alejarse de esa relación, ¿tú, tú qué le dirías? O sea, digamos que no pueda, no pueda salir, porque hay muchas relaciones donde, digamos, no tienen tanta fuerza como tú lo dices ahorita. Yo lucho hasta un momento, pero hay personas que siguen y siguen y siguen y siguen y siguen y, siguen y sigue pasando el tiempo y no toman acción. ¿Tú qué le dirías a una persona de esas? Pues que hay que yo creo que el tiempo es lo más vivimos para ganar tiempo, empezando por ahí el tiempo es lo más valioso que tenemos, no hay que perderlo honestamente yo creo que es bueno es importante reconocer esas esos como cómo le dirían, esos red flags como esas banderitas rojas de decir ok creo que esto no es lo que quiero para mí, reconocer que estás o en una relación tóxica o en una relación abusiva o en una relación yo qué sé, sabes eh, y darte tu valor justo y y no conformarse con menos de lo que uno merece ok Gracias a ti. Pero siempre agradecer, como la canción de Piti obviamente que la pueden escuchar en Claro Música, que no consume datos. Hablemos un poquito del video. Yo siento que esa, esa canción tiene algo personal tuyo. Lo noto mucho. ¿Lloraste en el video? ¿Te dio duro en el video? recordaste cosas en el video? ¿Qué pasó en ese video? Definitivamente. En el, el video fue muy emotivo. Fue difícil de grabar. Soy súper llorona, como te acabas de dar cuenta. Yo empiezo a hablar de cualquier cosa y termino llorando. Entonces... Eh, fue muy personal y lo disfruté y creo que lo voy a recordar así, como algo especial y voy a decir, pucha, cuando estaba bien entusiasmada tus hice ese video y, y todo era como tan, con tanta convicción porque de verdad lo estaba sintiendo. Qué chévere, qué chévere también que haya sido parte de ese proceso y que, y que te digo, lo mío es pues muy real. Es muy real. Sí. Total, total, total. Y es bonito, es bonito que los artistas muestren ese lado real y no sea música solo para rimar y que sea comercial, la verdad me encantó. Debo decirte, eh, eh, aquí, no como, no como periodista, sino como Camilo Cuervo, que es de mis canciones favoritas tuyas, la escuché creo que ayer, antier, y dije, wow, porque yo soy súper cortavena dije, wow, qué tema, ¿Por qué? porque es algo que, que pudo haberte pasado no pudo haberte pasado, no sé, me voy a meter en tu vida personal, pero, pero pienso que, que le pasa a todo el mundo. En diferentes maneras, en diferentes etapas de la vida, y es donde uno dice, hey, esto es lo que, lo que llena. Pity, eh, ¿dónde fue el video? ¿Fue en Medellín? ¿Dónde fue? Vi por ahí que había sido Medellín, y fue en República Dominicana, ¿hace cuánto lo grabaste? Lo grabé hace como un mesecito, nada, unas tres sí, como tres semanas fue en Medellín, en el retiro, en un lugar súper bonito, un video muy especial, fluyó, tuvo muy buena vibra. Como te dije, fue bien bien emotivo. Fue, había momentos que era como difícil de grabar, honestamente, porque estaba un poco baja de nota. Pero fue un video muy especial. Qué bueno, qué bueno. Oye, sí, yo creo que todos tenemos alguna persona a la que no le hemos dado las gracias por algo. ¿Tú tienes alguna persona que no le hayas dado las gracias por algo o siempre agradeces? ¿Siempre? Siempre agradezco, no me quedo con nada. Soy como tan... Creo que soy, soy más Más expresiva de lo que debería ser Entonces no, nunca me quedo con nada A okay, todo el mundo bien. le he agradecido lo que le he tenido que agradecer en la vida Eso me gusta Otro consejo Bueno, vamos a hacer algo que aquí yo llamo Los retos del cuervo Vamos a estar como, como estamos un poquito romanticones Y un poquito como Como wow, como con la vibra así Vamos a hacer algo chistoso Eso es lo que yo llamo las preguntas Rápidas o bobas challenge ¿Estás preparada? No, pero vamos. Vea, aquí lo importante, lo importante aquí es que sepas o no sepas, respondas algo. Aquí no es para corchar ni, ni no tan, tan, tan fácil, tan difícil. ¿Estás preparada? No, pero Va. dale. Si un camaleón, Piti, si un camaleón se mira al espejo, ¿de qué color sería? Del color que él quiera verse. Y si tú fueras el camaleón, ¿qué color sería? Verde. Verde. Ok, muy bien. ¿Por qué en las fiestas de barra libre lo único que no está libre es la barra, Piti? Porque, no sé, porque ahí es donde está la, pues ahí es donde está la, la gozadera, el alcohol. Ahí es donde está el vicio. Es el vicio. Y entonces le pusieron barra libre, ¿Por qué? Porque vas y te liberas. Muy bien, ok. Hablando de gracias a ti, tu nueva canción. Entonces a mí me pasa algo. Digamos que yo a, a mí en Colombia me va bien con las mujeres, ¿sabes? Yo no sé por qué es. Y entonces imagínate uh. que yo pienso, yo pienso que la gente atractiva, o sea, si el, si el amor es ciego, si el amor es ciego, ¿por qué la gente atractiva lo tiene más fácil, piti. Porque todo entra por los ojos, siento yo. ¿Y tú ¿cómo, te, tú cómo te consideras? Es importante. Interesante. Pero es importante eso, eso que entra por los ojos, ¿hasta cuándo es importante? Hasta cierto punto, porque hay gente que puede ser muy linda por fuera, pero muy fea por dentro. Y hasta ahí les dura la belleza. Y ahí es donde uno dice gracias a ti. Ahí es donde dice gracias. A ti. Gracias a ti, y hasta luego. Ahí, hasta luego. Ok, última, última. Ojo, esta es la más importante. Con esa calificamos qué tanta creatividad hay. Piti. No importa que no sepas, pero quiero que me respondas con toda la claridad. ¿De dónde surgen los chistes? La imaginación de, la, de las ocurrencias, de, ¿Hace de la picardía. ¿Hace cuánto crees que surgió el primer chiste? ¿En el mundo? ¿Sí? No, ni idea. ni idea. Desde, desde que tenemos, no sé. Desde, desde, no sé nada. Digamos, digamos 1800, 1800, digamos. Ajá, supongamos. ¿Cómo, ¿cómo crees que le puedo llamar ese man que contó el primer chiste? No importa, ¿cómo crees tú? ¿Cómo lo llamarías? Bueno, pues en aquella época los nombres son así, no sé, digamos que Mohamed. Mohamed. Okay. Mohamed. Mohamed. Isaías. Isaías, Isaías. <risa> ok. ¿Y qué chiste, qué chiste habrá contado Isaías? Uno que tengas por ahí. No, parce, yo sí le voy a decir algo. Yo los chistes... No, usted me, usted me deja de hablar y todo, donde yo cuente un chiste. Yo no, me da vergüenza contar chistes. Soy demasiado mala contando chistes. Bueno, gracias a Piti por esa sinceridad, pero se le a las preguntas. Boa challenge, has pasado mi vida, has pasado, has pasado. Y por eso es momento de darte las gracias por estar aquí. Gracias a ti por recibirnos. Pero quiero que nos cantes un pedacito de esa linda canción, eh, que sé que todos los caroparceros se van a sentir identificados. ¿Cómo dice? Dice. Si no fuera por ti, no hubiese comprendido que yo puedo sola. Que para olvidar a alguien soy una cabrona. Se olvida simplemente cuando se perdona. Así que gracias a ti. Y, y, y, wow, y si no, eso ti. me gustó. Wow, bien, bien, bien. Vamos a repetir un poquito el corito para que se lo aprendan. Y, y si no fuera por ti. No hubiese comprendido que yo puedo sola, que para olvidar a alguien soy una cabrona, se olvida simplemente cuando se perdona. Así que, así que, gracias a ti. Eso, oh, eso ahí está. Vea, va, vamos a poner el challenge ahí para que den las gracias cantando un pedacito de la canción con el numeral ahí, gracias a ti, oyeron, por favor, Piti. Por favor. Pues bueno, espero que, que, que, que esa canción sale en muchos corazones y que, bueno, y que sea un instrumento para alegrar el alma, por favor. Y para que si pasó algo por allá, también se alegre ese corazoncito que va a valer mucho mi vida. Gracias por estar aquí en Claro Música. Me tengo que despedir con la despedida del cuervo. Voy a ¿Cómo es? Ponle cuidado. Cuídate mi peino primero. Que tocas que esa despedida. La mano pa El puño Abre las alas Ajá Ah, ah. ah, ah. No.